Hola, bienvenidos a todos y todas los participantes de nuestro curso Género, Diversidad y Ciudadanía en esta tercera semana que, en la cual nos abocaremos a estudiar la educación para la igualdad la igualdad es un valor que se ha puesto muy de moda, muy eh, en la palestra, ya que nosotros nos hemos dado cuenta de que vivimos en una, en una sociedad bastante desigual, bastante segregada, cuestión que podemos ver en la, en la dimensión de la ciudad, eh, pero también en, la, en los ingresos que nosotros tenemos, en los lugares culturales en los cuales nos movemos, etcétera. Y para esto tenemos la participación de una docente que es Silvia Contreras Salinas, Doctora en Pedagogía de la Universidad Sociocultural eh, de la Universidad Complutense de Madrid. Eh, bienvenida Silvia, ¿cómo estás? Muchas gracias Sebastián. Eh, también es un agrado de poder participar en esta iniciativa. Me parece que es un buen espacio para democratizar algunos conocimientos, algunas reflexiones que se hacen en el ámbito universitario. Muchas gracias Sebastián. Bueno, Silvia, me gustaría saber de qué se va a tratar tu, tu clase, por dónde va a ir, cuáles van a ser las principales, los principales conceptos que nos vas a entregar para entender esto que es la educación para la igualdad. ¿A qué nos estamos refiriendo con eso? Eh, vamos a conversar en torno a una unidad que se llama Educar para la Igualdad, eh, cuyo objetivo más bien es poder eh, mirar los procesos de enseñanza-aprendizaje que se dan en, en distintos espacios, la familia, el barrio, la vecindad, y no limitarlo a los espacios escolares. Entonces, con la idea de poder reconocer algunas eh, inequidades de género y otras y otras inequidades que afectan a otras diversidades. Ese sea como el objetivo central del, de este curso. Bueno, excelente Silvia. Entonces quedas con la palabra abierta para que ya empecemos directamente a entrar en el tema. Ya, listo. Eh, eh, de este curso hablaremos de los siguientes temas, las pedagogías y educaciones, pedagogías y feminismos, pedagogías del hogar, comunidad y los micro lenguajes, que es la, el, el núcleo de nuestra presentación, y ciudadanías transformadoras. Eh, la idea es que nos podamos eh, centrar en estos elementos por temas de cómo aportan a la ciudadanía. Es importante cuando abordamos las pedagogías y educaciones, referirnos a este tema porque generalmente eh, las tendencias es, dar, es otorgarles un carácter singular y unitario al concepto de pedagogía y al concepto de educación. Aquí nos vamos a referir en términos plurales a, esto, a, estas, dos, a estas dos categorías. Eh, porque es, es necesario comprender la educación en términos más amplios y que las pedagogías están habitando distintos espacios y no solo en los espacios escolares o las instituciones formales. Yo creo que es un gran, un gran tema a discutir. Entendiendo eh, por las pedagogías eh, unas prácticas sociales que dan cuenta de procesos de formación, aprendizaje, enseñanza, interacciones, saberes, conocimientos, relaciones de poder, ...prácticas simbólicas, materiales y emocionales. En otras palabras, la pedagogía está presente en procesos de dis dis disciplinamiento y normalización... ...de conductas, de sentires, haceres y pensares. Eh, también, Pero sin embargo también tiene una ventaja que está, también interviene en procesos de singularización, desaprendizaje y formas de control de los comportamientos. Entonces tiene un aspecto en que conserva ciertas pautas, pero también eh, tiene la posibilidad de crear nuevas formas. Eh, a la vez, eh, estas, las pedagogías eh, como prácticas participan en la configuración de las creencias, imaginarios, concepciones que van tejiendo los libros de la cotidianidad y con ello la configuración progresiva de las formas de conciencia. Por tanto, promover procesos de una ciudadanía activa, crítica y situada demanda indagar en las pedagogías que se recrean en las familias, en las comunidades, en los vecindarios. Y no solo quedarnos con las pedagogías que dan en las instituciones educativas más formales. No solo para interrogar eh, sus contenidos temáticos o metodológicos, sino para describir y comprender las lógicas de sus modalidades de intervención en las configuraciones de las relaciones, subjetividades, y en la conciencia, y en la producción de órdenes. La atención a estas pedagogías del hogar, del vecindario, posibilita la búsqueda de formas de conocimiento vinculada al cambio microsocial y a la emergencia de un reconocimiento de saberes otros, como, una, un, un, como un camino de transformación, un requisito, de poder a nosotros, de poder incidir en el mundo social. Premisa que tiene sentido si articulamos pedagogías y feminismos, considerando a los feminismos como un campo discursivo de acción y actuación amplio y heterogéneo que se extiende a otros grupos y no se limita solo a las mujeres y otros espacios de actuación. Campos discursivos marcados que por cuestionamientos, tensiones y disidencias. Tal como lo señalan algunas académicas colombianas, Marta Cabrera y Liliana Vargas, los feminismos debían ser, debiesen dar cuenta de la emergencia de una multitud de proyectos, preguntas, cuestionamientos que respondan a, a las tensiones políticas y complejidades teóricas que cruzan el tema de los feminismos, abriendo nuevas dimensiones, eh, procesos, siempre inacabados en torno a las luchas por la justicia social. Por tanto, es necesario interrogar a estas pedagogías como lo habíamos planteado anteriormente, para que nos aporte, desde otros campos, problematizar la universalidad de un sujeto universal, cuya consecuencia ha sido que ciertas luchas o premisas o acciones resultan problemáticas porque se pretenden cierta universalidad y que por estar construidas desde un poder hegemónico que tiene profundas raíces coloniales. Entre ellas, por ejemplo, el tema siempre en disputa sobre las maternidades, Paternidades, relaciones parentales, familias o barrios. Por tanto, es imprescindible atender a los vectores de opresión, como clase, raza, edad, eh, que se transforman en sistemas de opresión que son múltiples y que actúan en forma simultánea y entrecruzadamente, que es lo que intentó la imagen de reflejar. Eh, proponiendo, eh, proponiendo entonces que dentro de los discursos pedagógicos disruptivos, antirracistas, locales y culturalmente sensibles, mirar estas pedagogías del hogar. Que profundizando en ellas, existen varias iniciativas en eh, la línea de la justicia social, que promulga alinear prácticas sociales y educativas hacia culturas de la redistribución, reconocimiento y representación. tales son las perspectivas de los fondos de conocimiento, eh, que surgen en y desde la experiencia de las, de las y los migrantes en Estados Unidos, las pedagogías chicanas que van en la misma línea, y las pedagogías críticas de la raza que surgen de las luchas de las afrodescendientes en torno a tener mayores espacios de igualdad y equidad. Otra propuesta es la de los arreglos socialmente productivos que son de un grupo de académicas lideradas por la argentina Adriana Puigros, eh, también tenemos otra propuesta, Mercedes Pérez 2018, Dolores Bernal 2001, etcétera, Y últimamente Moisés Esteban Quital en el año 2018. Como ustedes pueden ver, estas iniciativas están lideradas mayormente por mujeres. Destacando que todas coincidiendo en que estas propuestas en reconocer la riqueza cultural, comunitaria, los saberes que poseen familias y comunidades que históricamente han sido eh, definidas que tienen un déficit cultural, que tienen pobreza cultural, entre copillas, familias a las que se le ha devaluado en términos culturales y lingüísticos, y ellos han demostrado, y ellas han demostrado que estas familias con poseen un cúmulo de saber y un capital que ha permitido no solo sobrevivir y enfrentar las desigualdades y la violencia, sino también ha podido aportar a otros proyectos de vida y otros proyectos en las relaciones que se puedan establecer. Eh, esto es muy importante porque estas esta propuestas eh, intentan desafiar el la lógica del déficit cultural a la cual se asocian a estas familias eh, como un argumento central de políticas asistencialistas, compensatorias y de segregación, eh, que también son potenciadas por esta lógica del mérito y la lógica de la igualdad de oportunidades, que lo que busca más que nada es que todas las políticas públicas, especialmente educativas, entreguen eh, apoyo o estas becas, entre comillas, eh, para que las, estas familias puedan acceder a la cultura dominante. Eh, por lo cual, eh, para, poder, para poder propiciar ciertos procesos de redistribución, reconocimiento y representación, se requiere adentrarse en las prácticas parentales que hacen uso de los consejos, hacen uso de las historias, la, de las propias experiencias que son narradas de los hijos a los hijos y a las hijas, a los sobrinos, sobrinas, a los chicos y chicas del vecindario, inculcando en ellos y en ellas habilidades para negociar y también refutar ciertas ideologías de opresión de género, etnia, clase, en, res, en, en resumen, para desafiar ciertas lógicas del capitalismo y del patriarcado. Específicamente proponemos en este curso, en esta clase, contribuir a mirar las ideologías del hogar y de la comunidad en y desde los micro lenguajes que se recrean en la cotidianidad. Micro lenguajes que nosotros pensamos que se materializan en ciertas expresiones lingüísticas que llamamos tropos. Los tropos son formas de lenguaje que en términos muy simples es la, la sustitución de unas palabras por otras. Por ejemplo, que usamos mucho en la vida cotidiana, la flor de la vida cuando nos referimos a la juventud. El amor es un tirano. Tengo los nervios tomados, que hemos escuchado muchas veces. Soy, una, soy un adornito, cuando se habla sobre la, relación, muy gente, la posición que tienen las mujeres a veces en el hogar. Estoy en pie de guerra dar cuenta de las luchas. Todo esto son tropos y metáforas que eh, circulan en, en el lenguaje cotidiano. Por ejemplo, el tema levanta pollas. Eh, cuando hace referencia a los efectos que tiene, por ejemplo, pone como tema central la, la educación en perspectiva de género en algunos, no tanto en algunas. Tropos que configuran una serie de sistemas a modo de principios, que configuran la visión del mundo, que no, pero que también nos permite contribuir y poner, este contenido, poner más contenido a la noción de saberes, saberes locales, saberes comunitarios, que se ha reducido y se ha fluclorizado al solo asociarlo a los saberes en torno a, a los aspectos culinarios o a las prácticas medicinales, invisibilizando aquellos saberes que dan cuenta de la relación de las personas con, en su mundo o con su mundo, eh, como una forma también de contribuir a cuestionar e eh, indisciplinar las geopolíticas del conocimiento. Que define que algunos lugares y ciertos sujetos y algunos sujetos son únicos y legítimos portadores y transmisores del verdadero, entre comillas, conocimiento. Eh, invisibilizando la pluralidad de saberes que se gestan en el mundo de la vida, como un espacio que eh, se recrean en las experiencias de seres situados, situadas, encarnadas o encarnados. Los tropos nos permiten. Eh, poder materializar y anunciar el, como un espacio intersticial en donde se negocia y materializan los dilemas sociales. Por tanto, en las pedagogías del hogar eh, es relevante reconocer las dimensiones pedagógicas de las historias de vida que se narran en la familia, los consejos que entregan a la familia, los cuentos, relatos de la experiencia forjada, en tensiones y contradicciones, expresiones, son expresiones y las expresiones que usamos para darle valor a esas historias que estamos, la, la, narramos a las generaciones más jóvenes. Es decir, mirar las pedagogías del hogar es interrogar los efectos de algunos de ellos, aportando una forma de producción de conocimiento eh, que se concreta como un ensayo teórico personal, en la capacidad que todos tenemos de teorizar sobre nuestros procesos de crianza, nuestros procesos de, educativos. En palabras de María Lugones, desde el feminismo decolonial, implica aprender unas acerca de las otras, como personas que se resisten. Sin, sin embargo, también implican estos saberes, estas expresiones lingüísticas, un acto voluntario de imaginar y practicar formas alternativas de comunidad y familia. Al mismo tiempo que nuestras madres, padres, vecinos, nos enseñaron la conformidad frente a ciertas reglas, también nos enseñaron a otros sutiles y no tan sutiles lecciones para desafiar el patriarcado y otros mandatos y soñar con posibilidades que fueran más allá. Consejos, expresiones lingüísticas que eh, están enredados en las preocupaciones de la clase trabajadora en que trabaja a mantener la integridad cultural, social y la dignidad en medio del racismo, la denigración cultural, lingüística, el abuso y la vigilancia ciudadana, a que afecta profundamente sus experiencias de maternidad, paternidad, parentesco, vecindad. Es decir, son expresiones que dan cuenta de cómo se vive y se enfrentan eh, sistemas de opresión y liberación. Ello, eh, por ello yo expondré, y aquí se podemos visualizar en la imagen, una, una, algunos ejemplos de estos tropos o expresiones, eh, pero como la potencialidad de los tropos, como había planteado antes, su interpretación va a depender de las situaciones en que están, se están recreando, pero también de las posiciones de las personas que están participando en aquella situación. De, eso, de ahí se debe seleccionar la interpretación más verosímil y más pertinente. Por lo cual lo que voy a yo tener acá son más bien las interpretaciones que yo puedo visualizar también desde nuestra, nuestra propia historia, sin negar que pertenecemos a una clase trabajadora o que fuimos parte de una experiencia de Hacienda en Chile, con lo cual eh, puedo dar ciertas interpretaciones, pero la idea acá es que podamos mirarlo, y yo sé que más de alguno y alguna se va a sentir identificados con estos tropos que están aquí en la lámina. Eh, por ejemplo, el tropo, que sea más que uno o que sea más que una. ¿Qué implica esta expresión? Que eh, la, la finalidad claramente es que la familia aspira a un mejor bienestar de las nuevas generaciones. Pero sin embargo, enseña también que las generaciones actuales son más valiosas que las anteriores. Porque cuando se hace referencia a que, se, eh, que sea más que uno, eh, como contrapartida tenemos que el otro es menos que yo. Por lo cual este consejo que busca el bienestar también reproduce alguna forma de un patrón colonial y segregador en que existen personas más valiosas que otras. Otro tropo que está ahí y que es muy común de escuchar en algunos sectores y comunidades, que sea otro, que sea otra quiero que tú seas otro, o que tú seas otra. Es una de las expresiones que a veces los padres plantean frente a sus hijos o hijas. Un consejo que remite a la construcción de una distancia con las propias comunidades, eh, que puede tener innumerables de efectos, dependiendo de la situación en que se den. Que se asocia preferentemente a, la, preferentemente a las enseñanzas de las familias que viven en sectores rurales, en las familias indígenas eh, o pobres, eh, como una respuesta a la violencia, y a la interiorización del estigma que habita, de habitar en ciertos espacios o modos no valorados por la cultura dominante. Otro tropo que uno podía escuchar claramente, uno cría a sus hijos para que no se sienta menos que nadie, que es muy similar al anterior. Es una enseñanza que está muy presente en los hogares y que es una respuesta, una resistencia a la violencia y la exclusión que han vivido. Que en su, en su carácter ambivalente eh, nos muestra cómo se coge las herramientas de los dos y las explotadoras. De ahí que esta finalidad educativa da cuenta de las contradicciones, de las respuestas emocionales a las violencias vividas. Por ejemplo, otro porque que está muy claro, que aprendan que las cosas cuestan, que pasa a ser una enseñanza central en algunas prácticas de la de vecindad o de la familia. Que deriva también en, en tener eh, una serie de prácticas, obligaciones que busca entregar herramientas para construir una vida. Pero sin embargo, también se aprecia una reducción de la distinción entre estos pobres merecedores y estas pobres no merecedoras. Eh, un proceso de enseñanza instalado en la lógica jerárquica, en que el ser humano es, solo es, en forma individual, responsable de su progreso que tal vez la reproducción más bien beneficie en la perpetuación de ciertas lógicas neoliberales, pues tenemos, pues tenemos compitiendo y luchando entre los colectivos y las comunidades eh, a, a ciertos bienes que lamentablemente solo algunos logran administrar imponiendo sus propias reglas. Otro saber que es muy, y muy asociado también a la figura de las mujeres, es saberse comportar. Cuando lleguen a una casa no tienen que estar sentadas, eh, que materializa un saber que, que no podemos negar que ha posibilitado a muchos y a muchas a sobrevivir, a construir una vida, pero que tal vez el costo sea perpetuar la matriz del servilismo, una marca colonial muy presente, un saber que se ha instalado en las conciencias, que ha entregado más beneficios a algunos, más que a la mayoría, pues contiene una serie de valores relacionados con la dominación, la imposición, la asimetría y la agresividad, indudablemente, asociadas también al género. Otro, otro saber o tropo es valerse por sí misma, que también da cuenta de que las personas, el anhelo de las personas de lograr autonomía y que les permita libertad. Pero que sin embargo, si hacemos un análisis mayor de este tropo, también hay que mirar cómo este encaja en el engranaje de las lógicas individualistas y competitivas, que dividitan las lógicas de cooperación y de la re re relacionalidad. Estos tropos, junto con otros que no voy a analizar, pero que están presentes en los discursos cotidianos, como por ejemplo, eh, hay que ser alguien. Si haces la mano, ellos hacen la mano contra ti. Soy vivo. Tú, pura galería. Agrandarse para no ser menos. Se han criado regalados. Regalarte el primero que se te cruza. Cuídate. Consejos que uno tiene una matriz en que eh, se han cristalizado en nuestros propios lenguajes cotidianos se han interiorizado en nuestras almas, en nuestras conciencias y por tanto no, los, no las hemos problematizado. No logramos ver sus efectos, sus orígenes eh, ya que, eh, y también de por qué solo en algunas comunidades y familias se las reproducen y se siguen reproduciendo. Y lo más grave aún es que son cooptadas por los grupos dominantes para mantener privilegios y su statu quo. Es decir, muchas de estas son muy funcionales a las narrativas económicas, productivas y de poder actualmente. En, palabras, eh, en otras palabras, perpetúan la práctica, por ejemplo, del darwinismo social, que descansa en la idea de que la supervivencia del más apto, aquellos que son capaces de trabajar más duro y utilizar su, su, sus talentos más directamente. ¿Cómo negar que las políticas educativas, sobre el mérito académico, se sustentan en estas expresiones o estos saberes tropos? Eh, que en que el llamado esfuerzo ha permitido perpetuar la lucha entre las comunidades subalternizadas, robusteciendo una necropolítica que ha instalado la idea de que existir consiste en la posibilidad de estar aquí u ocupar una posición cuando los otros o las otras, el enemigo, entre comillas, ya no están. Reiteráis que cualquier definición de pedagogía remite, y remite que una persona desea influenciar en la vida de otras. Por tanto, es invaluable en la acción política ciudadana eh, adentrarse en las narraciones que se entreteje en la vida de quienes habitan simultáneamente diversos mundos, atrapados entre normas y prácticas culturales diferentes, aquellos que sufren una guerra interna o de colección cultural. Reconocer y problematizar los saberes que se anuncian en los tropos por su carácter permite rescatar la lucha emocional y sentida de habitar en formas complejas que hospedan a la vez al enemigo y a nosotros mismos, a nosotras mismas. Saberes que se generan experiencias de violencia, pero que no obstante son elocuentes y de vital importancia frente a la necesidad de sobrevivir. En este sentido, la acción pedagógica familiar o del barrio de la comunidad permanentemente involucra el dilema de enseñar a los hijos, a las hijas, a encajar en un sistema de opresión y desigualdad con el fin de garantizar su, su supervivencia pero por otro lado, enseñales a no convertirse en participantes voluntarios o voluntarias de su propia subordinación o de su propia explotación. De ahí que debemos pensar que una ciudadanía transformadora, eh, desde los tropos expuestos, se hace difícil encontrar una forma de perseguir una vida buena para sí, tanto ser como ser individual o como ser colectivo en el contexto que el mundo estructurado está estructurado por la desigualdad, la explotación y alguna forma de, de anulación, y requiriendo que aprendamos a leer y descifrar los modos de resistencia de cada uno y cada una, siendo necesaria una vigilancia crítica que no puede hacerse en solitario, sino que requiere de otros, para cuidarse que las prácticas de resistencia o de oposición no se conviertan en otra versión de la ideología dominante, permitiendo construir una ciudadanía transformadora y contrahegemónica que problematice, tal como lo señala Judith Butler, de cuál es la mejor manera de vivir nuestra propia vida en un contexto que llevamos una buena vida en un mundo en el que, en el que son muchos y muchas los que quedan estructural y sistemáticamente excluidos de, tal, de esa posibilidad, en el que la buena vida no es más que una frase sin sentido. Tal como se anuncia en los tropos analizados y expuestos brevemente en este curso, es necesario problematizar qué es una buena vida, no olvidando que las operaciones de poder y dominación consiguen alterar o entrar en nuestras reflexiones acerca de cómo podemos llevar una buena vida. Y sobre todo preguntar si el mundo está estructurado de tal forma que esa reflexión y las acciones sean factibles y eficaces, como si es posible, otras formas de relación. Eh, con estas reflexiones estaría terminando esta clase. Bueno, muchas gracias Silva por tu presión, su presentación. Sin duda ha sido muy importante eh, eh, el planteamiento de conceptos que normalmente no desconocemos o lo ocupamos de manera automática. Y te quería hacer una pregunta respecto a cuál sería la importancia de introducir esta educación en la igualdad en un proceso que aún está abierto, como es el proceso constituyente, a dos días del de, eh, triunfo del plebiscito, pero aún queda mucho por hacer. Me gustaría saber cuál sería tu posición en este tema. Me parece que frente al gran desafío de crear una Constitución que de verdad apunte a una vida, una buena vida para todos y todas, siento que un gran desafío es que remiremos también nuestras propias formas de habitar el mundo, de, de cuáles son las nuestras formas de que, que pensamos que es una buena vida y problematizarla, porque como hemos visto en el curso, en este, esta pequeña clase, eh, hay ciertas lógicas que más bien han reproducido ciertos sistemas coloniales, ciertas perspectivas hegemónicas que no hemos, no hemos logrado deconstruirlas y no hemos logrado desaprenderlas. Y que eso puede generar más violencia que eh, perjudique eh, lamentablemente las mismas poblaciones, por lo cual yo sugeriría que podamos reflexionar profundamente y en términos colectivos sobre cuáles son los efectos de las enseñanzas, de los consejos, en cómo narramos nuestras historias nuestros, a las nuevas generaciones, de manera de que ese espacio nos ayude también a poder eh, disminuir y a esclarecer toda la violencia que está materializada en, esas, en esos consejos, esas expresiones, de modo que cuando nos enfrentemos a construir una constitución que oriente una, una, otras formas de habitar, otras formas de convivir, podamos avanzar a formas mucho más humanas, menos violentas, y en que todos y todas vean que la buena vida no es una expresión vacía, sino que está la, está la estructura de que podemos todos y todas alcanzar esa, esa posibilidad de una buena vida. Eso sería como mi reflexión final. Sin duda alguna, Silvia, eh, tus palabras nos van a servir para reflexionar acerca de la importancia de la educación como... Como elemento nivelador y para introducir una igualdad en toda la población, te agradecemos una vez más por haber participado en este curso y esperamos encontrarnos en otra oportunidad quizás para conversar eh, y profundizar un poco más. Eh... También queremos decirles a nuestros participantes que se puedan eh, introducir en las diferentes plataformas que tenemos disponibles para ustedes, en los foros de, eh, de, de conversación, en la retroalimentación y también en el, en el material eh, escrito que tenemos para que se empiecen a introducir más en este tema. Eh, muchas gracias a todos y nos veremos en otra oportunidad. Chau, chau.